El libro de Nehemías, capítulo 11 Los líderes del pueblo ya vivían en Jerusalén. El resto del pueblo echó suertes para que uno de cada diez viniera a vivir a Jerusalén, la ciudad santa. Mientras que los otros nueve se quedarían en sus propias ciudades, todos alabaron a los que estaban dispuestos a trasladarse a Jerusalén. Esta es una lista de los líderes de la provincia que vinieron a vivir a Jerusalén. La mayoría de los israelitas vivían en su propia propiedad, en las ciudades de Judá. Esto incluía a los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón, que vivían en sus ciudades de origen. Sin embargo, algunos de los habitantes de Judá y Benjamín se trasladaron a Jerusalén. De la tribu de Judá Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalalel, de los hijos de Fares y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose. Hijo de Asaías, hijo de Adaía, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, descendiente de Sela. En total de los hijos de Fares que vivieron en Jerusalén, fue de 468 hombres hábiles. De la tribu de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joet, hijo de Pedaías, hijo de Colaías. Hijo de Itiel, hijo de Gesaías, y después de él Gabai y Salai, en total 928. Joel, hijo de Sicri, era el oficial a cargo de ellos, y Judá, hijo de Senúa, era el segundo al mando de la ciudad. De los sacerdotes, Gedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, administrador principal del Templo de Dios, y sus compañeros sacerdotes que servían en el templo. Un total de 822. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pelaliá, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías y los que trabajaban con él, jefes de familia, un total de 242. y dos. Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Ymer y los que trabajaban con él, un total de 128 guerreros fuertes, Sabdiel, hijo de Gedolim, estaba a cargo de ellos. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, y Sebatai y Josabat, líderes levitas que estaban a cargo de los trabajos exteriores del Templo de Dios, Matanías hijo de Mika, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, que dirigía la acción de gracias y la alabanza, y Bacbuquías, que era el segundo, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutun. El número total de sacerdotes en la Ciudad Santa era de 284. Los porteros Acub. Talmón y sus compañeros, que custodiaban las puertas, un total de 172. Los demás israelitas, con el resto de los sacerdotes y levitas, vivían en sus ciudades de origen en Judá, cada uno en su propia propiedad. Los servidores del templo vivían en la colina de Ofel, Sía y Gispa, Estaban a cargo de ellos. El que estaba a cargo de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Mica, uno de los descendientes de Asaf. Los cantores que dirigían el servicio en el Templo de Dios tenían órdenes específicas del rey que les había ordenado realizar un servicio diario. Petaías, hijo de Mesesabel, descendiente de Sera, hijo de Judá, era el consejero del rey en todo lo relacionado con los israelitas. En cuanto a las aldeas con sus campos cercanos, algunos de los habitantes de Judá vivían en Kiriat Arba, Dibón y jecapseel y sus asentamientos menores. En Jesúa... Molada y bet Pelet en Azar, Sugal en Berseba con sus asentamientos, en Siclag, en Mecona y sus asentamientos, en Enrimón, en Sora, en, en Jarmut, Sanoa, Adulam y sus aldeas, Lakis y sus campos, y Azeca y sus asentamientos. Vivían desde Berseba hasta el valle de Inom. El pueblo de Benjamín, desde Geba, vivía en Mikmas, Ahija y Betel y sus asentamientos. En Anatot, Nop, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adit, Seboim, Nebalat, Lot, Ono y en el valle de los artesanos. Algunas divisiones de los levitas de Judá también se establecieron en Benjamín.